enviará a Ucrania y a otros países a un representante especial para asuntos euroasiáticos, se llama Li UI, para mantener bueno, diálogos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 sobre los medios que tiene, según los datos, el comando de las fuerzas rusas desplegó activamente los T-14 Armata y los T-90 Prory